¿Qué tal mis amigos de youtube? Hoy son las 9 de la mañana. Yo, Gabriel Trega, y hoy les voy a enseñar sobre cómo instalar el Uber y y el Hombre Revolution para PC. Sin más que decir, comencemos. También les dejo el link en de la descripción del video que estará subido por Mediafire, así que descarguenlo. Una vez descargado el archivo, les dejaron un archivo RAR Dale clic derecho y extraer aquí. Si ustedes no tienen Mandy les dejo un link en la descripción del video para que ustedes lo vean Cómo instalar Mandy para PC en 2021 En cerrar y les dejará la carpeta Entren en ella y... El primero será el bunny Ship, que será el más fácil. Entre a la carpeta y empieza a seleccionar el archivo llamado SPR. Sí, ese es tú. Dale doble clic y te empezará a mostrarte un aviso. Tienes que darle no volver a preguntar más y darle ejecutar. Y entonces espera que se cargue el juego. Luego te pedirá primero los archivos. Sobre las gráficas y los lugares y también sobre los autos Y cuando lo hagas, ya tendrás el juego cargado Así de simple Pero En el rumbo de la evolución sería casi lo mismo Hay que entrar en la carpeta Y ir al, al archivo llamado mini web Hay que darle ahí y dejar que se cargue solito No hay que cerrarlo porque es importante Si lo cierra, el juego no se abrirá y luego dale en el archivo SPR y entonces harán casi lo mismo tendrán que seguir los archivos de cada nombre a los que más buscan y cuando lo buscan el juego se iniciará pero claro ya conectado en la mini web no necesitaría lo mismo que algún university solo necesitas abrir el setup y el juego se activará así de fácil se los muestro Así como se instalan los dos juegos, University y RELINE Rumble REVOLUTION. Bueno amigos de youtube, espero que les haya gustado el video, si te gustó dale like, comenta y suscríbete al canal, y activa las campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis próximos videos, así que, adiós y nos vemos en el próximo video, goodbye friends.